Nada más. ¿Nada Ya, vale. Okay. Hey guys, uh, sábado 29, es, ya estamos 29. Se nos va a septiembre. Oh. Septiembre, fuiste bueno. Y la fuerza te acompaña. No, todavía queda septiembre. La cara tuvo una idea, pero maravillosa que a mí me, me, me encantó. <risa> Vamos a ir de, de pasadito. Vamos a hacer un pingo. Um, ¿Cuándo te llega ahí? Para mí. Oh, este es el episodio 345 de un Blog de Sos. Y no sé a dónde vamos a ir. Oh. <risa> terraza de inglés este es salón de té uh. Vinimos en un viaje expres al cajón del Maipo y estamos en el restaurante Antiguo Sueño Y tiene una onda muy loquilla, así como muy artesanal, muy. bueno, muy de por acá. Y nos pilló una tradición de lluvia y estamos esperando el consomé consome. gracias, sí, cacertico. Sí. Ya volvimos de nuestro picnic, que no fue picnic porque no contábamos con la lluvia. En San José de Baipo estaba lloviendo, pero prigio. Igual estaba lloviendo bonito, ¿no? Así que la canastita de picnic de la cara no la podemos usar. Y vamos a hacer el picnic en el litro. un pedacito de en el cual me comí un poquito y he estado picando desde que, desde que llegué, por lo que asumo que está bien. Eso sí, que ahora eh, nos vamos a ir a la bola y nos vamos a comer una hamburguesita. ¿Hay pan amasado Hay pan amasado. Pero sí, mi hamburguesa que me va a hacer la cara es de soya. Entonces ahí le quito y sube hay como, hay que hay negociar, ahí se puede negociar o no? Y en esta negociación de comida, calorías, eh, íbamos a ir a la peluquería francesa, pero nos pasó igual que ayer. Ayer íbamos a la casa Bosque <ríe> y estaba cerrada. Bueno, ahora fuimos a la peluquería francesa y estaba cerrada, así que nos vinimos. En esta negociación. Aquí nos vinimos a los vikingos. voy a enfocar harto las, las ya, verduras, bueno, <risa> las verduras. <risa> terminamos el almuerzo de los bikinis me siento un poco culpable bueno, los vikingos se caracterizan por, por esto, por una. como Es una experiencia en realidad. Eh, están súper enfocados a, a lo, que es la carne y ahí, ahí, ahí, hay, un, ahí hay, un, hay un colado, pero no importa. Vale es un poco carne. Sí. Pero es, es muy rico. Los bacanes que vienen y te pasan como el casco. Un spada, un gorrito Para ah, sacarte las fotitas y las cosas. Se compadre se le entró el limón en el, el... deseo De a la rica. ¿qué hora te le eh... Un 9. ¡Wow! Sí. Pero solo para comer carne. No, porque si no venía a comer eso, mejor ir a otro lado. También de pescado y hamburguesa. De hamburguesa de hamburguesa de para comer en la hamburguesa. Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Ah, y los bajaste son muy grandes sí, sí, por supuesto no voy a tomar baja tío no, no puedo estoy en tratamiento Vamos cerrando la salida del domingo, fuimos al Flipo en Plaza de Brasil a comernos un helado. Yo pedí el plátano manjar con limón, sabor que nadie pedía en la heladería. <risa> Estaba así intacto. ¿Y tú creo que te pediste? El eh, Plátano manjar y maracuyá. No te sé, la advertencia decía maracuyá con peras. Maracuyá con oh, y... Muy rico. Está súper rico. Y nos sentamos un ratito en la Plaza de Brasil, me voy llenito. Llenito. <risa> La dieta se me fue a las pailas Mañana empieza la dieta Mañana empieza, ¿por qué? No, era mi despedida de las carnes rojas Adiós carnes rojas Hasta pronto Hasta pronto, nos vemos en enero Bye Ándate Báense, bye. bye. bye. Eh, el último, lo prometo. Entonces, ¿qué es lo último? Bueno. <risa> Oye, fuiste tú de la idea. <risa> yo tenía ganitas de lado. Y yo me tenté. <risa>